Hola, hola, hola, hola a todos, a todas, a todes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora escuches este video. Bueno, bienvenidos a la clase eh, número 13 de aprender Astrología Fácilmente. La astrología, cuando le tomas la mano, es muy fácil. Eh, así que, nada, quiero enseñarte los, eh, los tips, los pequeños secretitos de, de, de este método, de esta herramienta que tenemos, que es la astrología. Pero antes te quiero recordar que eh, si te gusta el video te suscribas al canal, que le des clic a la campanita si te avisa cada vez que subo un nuevo video y, y además de eso que le des like al video y me dejes un comentario me importa mucho tus comentarios eh, hoy en esta clase número 13 nos toca Neptuno en los 12 signos. Eh, como siempre en cada una de estas clases eh, teóricas, que a partir de esta clase van a ser todos los martes y los jueves a las 22 horas, voy a subir una clase grabada. Y, y los sábados a las 19 horas, una clase práctica en Big para que puedas ir teniendo lo teórico por un lado y lo práctico eh, por el otro. Y así te sea más fácil. Bien, eh, como siempre en estas clases teóricas, yo te dejo abajo en la caja de descripción eh, todo lo que digo en la clase, eh, o sea, las palabras claves, para cada una de las posiciones, en este caso de Neptuno. Así, si vos necesitas recordar algo que no lo tenés del todo claro, que te lo olvidaste, que ya lo habías visto, y, pero no te acordás, no tenés la seguridad, puedas directamente buscarlo en la caja de descripción y no te has que escuchar de nuevo todo el video. <coughs> Perdón, estoy con un poco de tos. Eh, como siempre, me hice el machete para no irme por las ramas. Eh, así que bueno, lo primero que tengo que mostrarte es cuál es Neptuno. Neptuno es este simbolito. Siempre lo vas a encontrar en todos lados con este simbolito. Como siempre te digo, no le prestes atención a esta R que tiene al lado neptuno en este caso saturno marte urano porque a veces la tienen a veces no eso significa que están en este momento de esta carta esta carta yo la hice para el día 13 de septiembre eh, estaban en posición retrógrada pero eh, en muchas cartas lo vas a encontrar en posición directa. Cuando están en posición directa es como este Júpiter que no tiene ninguna R adelante o Venus que no tiene ni Mercurio. Bueno, por eso te digo, esto no es R, no la tomes en cuenta. El símbolo de Neptuno es este, el tridente con la crucecita abajo. Y en todos lados lo vas a encontrar de esa manera. Entonces, Neptuno es el planeta regente del signo Pisces. En este momento está pasando por Pisces ya desde hace un tiempo. Eh, y bueno, dice que se encuentra exaltado en Leo. Después ya vamos a hablar de qué son eh, las posiciones exaltadas, exiliado. ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Eh, en la mitología romana, Neptuno es el dios del mar y el profundo color azul de los océanos del planeta Neptuno refleja esto su glifo es tomado directamente del tridente de Neptuno o sea su glifo, esto eh, y Neptuno dice que invierte 165 años en realizar su órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años en cada signo, sí, 13,75 en cada signo, o sea, tarda unos 14 años en entrar al signo y salir y entrar a otro signo. Neptuno fue descubierto recién en 1846. Astrológicamente para los astrólogos occidentales modernos la imagen del planeta está asociado con el idealismo, la compasión, pero también con la ilusión, con la confusión, con el engaño, con la religión, con la espiritualidad, con el misticismo, eh, con los medios de comunicación de masas, con la creatividad en, en el arte y la música las drogas, la sensibilidad extrema, la fantasía, la imaginación, los fenómenos psíquicos y los estados alterados de conciencia. Neptuno rige los hospitales, las cárceles, las instituciones mentales, eh, cualquier lugar de encierro como monasterios, eh, estos lugares que implican un alejamiento de la sociedad. Su, su aparición coincidió con el descubrimiento de la anestesia y de la hipnosis. En términos políticos, Neptuno fue relacionado con el incremento de los movimientos nacionalistas en toda Europa. Eh, en países como Alemania, Italia, Hungría, Irlanda, Serbia, en busca de la independencia de sus naciones, inspirado en un pasado idealizado como leyenda. También fue relacionado con el incremento del socialismo y los inicios del estado de bienestar. Neptuno también coincidió con los ideales subtópicos del comunismo, cuando Marx y Engels publicaron por primera vez el Manifiesto Comunista en 1848, o sea, dos años después de que un astrónomo descubre a un planeta más en el sistema solar, que es Neptuno. Eh, los rasgos de Neptuno son eminentemente románticos, creatividad, fantasía, libertad, sentimiento, imperfección, evocación, y reactivos frente a lo racional, a lo neoclásico e ilustrado, más propios de Urano y Saturno. En la medicina, eh, Neptuno parece particularmente eh, asociado con el tálamo, el canal espinal y, y graves, en, eh, o, graves o enfermedades misteriosas. O sea, graves enfermedades o enfermedades misteriosas. Y también está re relacionado con la neurosis. Neptuno es considerado por los astrólogo, astrólogos modernos para ser co-gobernante de la casa 12 con Júpiter. O sea, la, eh, el planeta regente antiguo de Pisces, o casa 12, Pisces es el décimo segundo signo, el signo 12, eh, es Júpiter, hasta 1846. Cuando aparece Neptuno, el planeta regente de Pisces pasa a ser Neptuno. Porque encontraron que tenían muchas más características similares, esta energía de Neptuno, con el signo de Pisces. Sin embargo, a Pisces lo sigue rigiendo como regente antiguo Júpiter. O sea, tanto Pisces como Acuario como Escorpio tienen dos regentes. Escorpio, ¿se acuerdan? Que? No, de Escorpio todavía no les hablé. Eh, creo que en algún momento sí lo dije Así que lo, lo, lo recuerdo Escorpio ah, el planeta regente antiguo Es eh, Marte Y el moderno es Plutón Que vamos a hablar en la próxima clase De Acuario, el planeta regente antiguo Es eh, Saturno Y el moderno es Urano Que hablamos en la clase anterior Y... Eh, en Pisces, el planeta regente antiguo es Júpiter y el moderno es Neptuno. Se toman en cuenta los dos para estos casos. Neptuno en Aries. Vamos a empezar con los Neptunos en los distintos signos. Si vos naciste o estás haciendo un estudio astrológico en el que te encontrás con que Neptuno está pasando por el signo de Aries... Significa que la persona tiene inspiración espontánea, creatividad impulsiva y mucha imaginación. No les gustan las imposiciones espirituales, sensibles en un plano psíquico. Si Neptuno estuviera en el signo de Tauro, la imaginación y dotes artísticos se enfocan a lo material y cotidiano a transformaciones estéticas, sensibles hacia las necesidades de, lo de, de los demás y con una gran intuición en temas económicos. Si Neptuno estuviera en Géminis, inteligencia intuitiva, creatividad y capacidad imaginativa en la comunicación, se busca la lógica y la razón a temas espirituales. Si Neptuno estuviera en cáncer. Son intuitivos con los sentimientos de los demás, muy influenciables. La estabilidad emocional favorece la inspiración y la creatividad. Si Neptuno estuviera en Leo. Imaginación y creatividad que potencian las dotes artísticas. Capacidad para captar cuestiones esenciales. Si Neptuno estuviera en Virgo, todo debe ser analizado al detalle hasta tener un sentido práctico. La espiritualidad, la imaginación, la inspiración, todo, todo, todo. Eh, se entregan a los demás y son influenciables. Eh, negación de los impulsos intuitivos. Si Neptuno estuviera en el signo de Libra, sensibles y delicados con los demás, le gusta la paz, la armonía, la imaginación y la creatividad se, se expresan a través de la belleza y del arte. Idealización de las relaciones. Si Neptuno estuviera en Escorpio, se enfatiza la sensualidad y el misterio. Emociones intensas y creatividad caótica. Confusión y transformación sentimental. Facilidad para profundizar en temas espirituales y en el subconsciente Humano. si Neptuno estuviera en Sagitario interés y preocupación por temas espirituales acuérdense que Sagitario es eh, el simboliza los valores las relaciones con lo religioso con lo espiritual ¿sí? eh, entonces un Neptuno en Sagitario tiene interés la persona en eh, temas espirituales, tiene preocupación por los temas espirituales. Eh, ideales y principios éticos propios, búsqueda de la verdad, necesidad de libertad creativa, mucha intuición, objetivos pocos claros o demasiados elevados. Neptuno en Capricornio. La espiritualidad se aborda de forma práctica. La inspiración y la creatividad surgen en el terreno profesional. Éxito social. Pero puede haber traiciones e intolerancia en el ámbito social. Neptuno en Acuario. Idealismo, utopía, e iluminación espiritual. Independencia creativa, mucha conciencia social, se actúa en grupo y en beneficio de este, proyectos imaginativos, originales e innovadores. Y Neptuno en Pisces, por último, eh, Neptuno cuando está en Pisces, como en este momento, eh, está en su domicilio está más potenciado todas sus eh, eh, sus virtudes y defectos naturales de la energía de este planeta bueno con Neptuno en Pisces todos los que están naciendo en estos años, desde hace unos años y por unos cuantos años más eh, gozan de mucha imaginación, acuérdense que eh, marca generaciones Neptuno, porque tarda 14 años. Entonces, en ese lapso de 14 años, todos los nacimientos ¿sí? eh, que se dan tienen ese mismo Neptuno en el mismo signo. Eh, entonces, todas esas personas nacen con un don, después se verá cada una la perta particularidad en qué casa le cayó. Eh, pero durante esos 14 años que Neptuno está en, en el mismo signo, eh, las personas nacen, esa generación de 14 años nace con las particularidades, de, las mismas particularidades del signo eh, en el que está Neptuno. En este caso, nacen con mucha imaginación, con el peligro de alejarse de la realidad, con gran sensibilidad y sentido del sacrificio por causas y personas, renuncia de los propios intereses en favor de los ajenos. Y de esto hablo un poco en el, en el video que hice sobre el 21 de diciembre del, 2000 del 2020, de este año, 21 de diciembre del 2020, en el que va a haber, después de 800 años, eh, una conjunción de dos planetas, de Júpiter y Saturno, en el... Eh, en, el signo de, en un signo de aire, y en este caso en acuario, que tiene que ver con lo social. Eh, y una de las cosas también que diferencia de hace 800 años es que este Neptuno está en Pisces, y entonces es la renuncia de los propios intereses en favor de los ajenos, de lo social, de lo colectivo. Bueno, pero de eso hablo mucho en ese video, que te lo voy a dejar eh, acá arriba eh, para que eh, vos puedas eh, escucharlo, eh, si te interesa. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, eh, martes. Eh, te recuerdo que ahora la próxima clase teórica es el próximo jueves. Eh, y que la subo siempre a las 22 horas eh, y que la clase práctica donde practicamos todo esto que vamos recorriendo en lo teórico es los sábado, todos los sábados a las 19 horas bueno, nos estamos viendo siempre gracias por acompañarme y hasta la próxima chao